Hola, ¿cómo están? Yo les traigo un vídeo sobre lo que es trabajar con Google Docs. Les voy a mostrar la interfaz básica. Para eso, entramos a lo que es Google Chrome. Esto pueden ingresar desde su celular, tablet, laptop o computador y escritorio. Nos vamos aquí donde están los puntitos. Nos vamos al Drive. Nos vamos a lo que es a New. Vamos en Google Docs. Nos va a abrir una pestaña nueva y aquí tenemos lo que es la interfaz aquí podemos hacer varias cosas podemos cambiar el nombre podemos poner aquí interfase docs eh, podemos aquí por ejemplo dejar ponerlo en español para que puedan entenderlo mejor aquí podemos tener lo que es archivos podemos agregar nuevos archivos podemos Mover a una carpeta, agregar a drive e indirecto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los archivos para tu documento en editar, podemos lo que es cortar, copiar, pegar, pegar sin formato, seleccionar todo o reemplazar, etcétera, etcétera. En ver, podemos aquí ponerlo en full pantalla, mostrar solamente sin marcos mostrar lo que son los comentarios sugerencias que aquí la gente te puede escribir en, en el documento si tú lo permites e insertar podemos insertar lo que es eh, fotos de la galería url eh, fotos directamente de la cámara mismo otros archivos de drive guardar esto en la computadora si es que quieres tener un archivo guardado en tu computadora de docs eh, insertar gráficos añadir links url, hipervínculos, etcétera. Hay muchas opciones aquí, luego tenemos aquí el formato, podemos cambiar el formato del texto, podemos cambiar la distancia que hay entre cada línea si queremos que sean en varias columnas en vez de una y muchas opciones más en herramientas, podemos aquí explorar, hacer escritura con voz, estas son las opciones más principales, las explicaré en otro vídeo. Aquí ustedes si ya lo han usado tendrán más, si no lo han usado no tendrán como yo No tenemos muchos complementos aquí y ayuda, ustedes podrán lo que es revisar las políticas de privacidad de revisar lo que es atajos de teclado, ayuda al departamento O sea, que tenga que solucionar los problemas y docs, etc. Aquí también tenemos lo que es para cambiar el tamaño de la letra también cambiar el tipo de letra cambiar el estilo de, de la escritura o sea es diferente al estilo de letra podemos hacerlo esto, más grande o sea más pequeño más grande imprimir ha, hay muchas opciones aquí podemos hacer la curva con líneas abajo de cambiarlo el color y aquí tenemos la, la, las básicas opciones bueno esto sería lo que es la interfaz básica de google docs si le ha gustado esta guía dígame en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.